Hola amigos de Derecho Inmobiliario, el día de hoy traigo un video que es muy distinto a los que normalmente acostumbro hacer, porque quiero compartirles un poco de mi día a día y en especial a lo que se refiere a la actualización de la información jurídica que yo manejo. Esa actualización la trato de hacer con una herramienta que desde hace más de 10 años vengo eh, utilizando y es un periódico que se llama Ámbito Jurídico, una publicación de una editorial editorial en Colombia que se llama Legis. Y como tengo varias, varias semanas sin leer este periódico, pues el día de hoy me voy a desatrasar en la compañía de ustedes. Quédense conmigo hasta el final y veamos qué podemos aprender el día de hoy sobre derecho inmobiliario. Primera noticia. Es totalmente legal publicar en los condominios y en las propiedades horizontales el listado con las personas morosas, con los que no han pagado las expensas comunes. Recordemos que antes un copropietario que estaba en mora, que no había pagado, podía acudir a la acción de tutela para que un juez le prohibiera al administrador del condominio de la propiedad horizontal que publicara el nombre como moroso. Así que a partir de este momento, pues la Corte Constitucional declara exequible la ley que así lo dispone y se puede publicar el listado con el moroso. Segunda noticia. Establecen incentivos para el uso de vehículos eléctricos. ¿Qué tiene que ver esto con derecho inmobiliario? Bueno, en aquellos contratos de arrendamiento en el que el valor del Canon incluye los servicios públicos, si tenemos inquilinos que van a recargar vehículos eléctricos, pues van a afectar notoriamente al propietario. Hay que empezar a pensar a en optar por la individualización de los servicios públicos para que así cada inquilino pues recargue sus vehículos y no tenga el propietario que eh, soportar este desequilibrio contractual porque pues, se va a generar mucha más energía de lo normal cuando son electrodomésticos básicos. El futuro ya está aquí señor propietario a individualizar los medidores. Por aquí me encontré un atalaya dentro de mis periódicos pendientes. Me gusta recibírselo a la gente que me lo ofrece en la calle. Tercera noticia, cualquier iglesia puede suscribir convenios públicos para garantizar la inembargabilidad de sus bienes. ¿Qué tiene que ver con derecho inmobiliario? Si un propietario o una inmobiliaria le alquila un inmueble a una iglesia y la iglesia tiene un fuero que no permite que se le embarguen los bienes ni las cuentas bancarias, en el caso tal, la iglesia no pague la renta, pues ¿a quién le cobramos? Para que no hayan problemas y se le puedan seguir alquilando a las iglesias, la recomendación es que acompañando al inquilino siempre se encuentre uno o dos codeudores que puedan respaldar la obligación por la renta, como para que no se, le, no se genere pues, una dificultad para las iglesias de poder entrar en un inmueble en arrendamiento. Bueno amigos, ya terminé de leer mis periódicos, aprendí bastante, eh, pues les compartí esos tres casos porque me parecieron como los más evidentes para el tema de derecho inmobiliario, aunque tienen muchos otros temas adicionales que me interesaron muchísimo y que también me actualizan en, en cosas muy generales de laboral o de penal, porque me gusta mucho también saber un poquito de eso, aunque no lo practico eh, ese, esa, esa rama del derecho. Aprovecho para contestar una pregunta que me había hecho Javier Portilla en días anteriores y que está en el grupo de Facebook de Derecho Inmobiliario. El Javier consulta si un inquilino que decide irse de un inmueble, de un local comercial, es un comerciante que lleva muchos años en el inmueble y decide irse por su propia voluntad porque no puede pagar, si el propietario de ese inmueble puede volver a alquilar el inmueble para la misma actividad que venía desarrollando el inquilino. Y la respuesta es sí, si el inquilino comerciante que lleva más de dos años en el inmueble por su propia voluntad decide renunciar a su derecho de quedarse allí, pues el propietario no tiene ningún tipo de objeción en alquilarlo para la misma actividad a otro arrendatario. Y hasta aquí amigos, el video del día de hoy. Les agradezco que me dejen sus opiniones en la cajita de comentarios. Si ustedes son arrendadores, propietarios, inmobiliarias, compran, venden inmuebles, lo administran, pues suscríbanse en este canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Les agradezco compartir este video, seguirme en redes sociales, regalarme un like y... Pues nos vemos el próximo miércoles en Derecho Inmobiliario.